Queríamos buscar una solución o un sustitutivo de los imperdibles en las carreras para aguantar el dorsal. Entonces pensamos una funda con una apertura en el lateral para poder meter y sacar el dorsal. Pues mi grupo y yo nos centramos en el deporte del surf y diseñamos un producto de una licra de neopreno en la que pues tú incorporas un bolsillo en la parte trasera para meter las llaves del coche y una barrita energética para aportar esa energía que necesitas para seguir surfeando más tiempo. Nuestro reto está enfocado al ámbito del motociclismo estaba más enfocado al ámbito de la competición y diseñamos una tela hecha a base de kevlar que unía el casco con el mono para evitar en caso de accidente que saliese el casco proyectado. A mí me ha gustado mucho porque además hay ideas que yo tengo que creo que son buenas Luego va y a lo mejor un compañero mío de mi grupo tiene otra y se hace una mejor. Entonces, ¿eso quieres o no te hace crecer? Pues sobre todo la mente, lo que te digo, de meterte en la cabeza de un diseñador y cómo piensa y de, de lo que tiene que tener en cuenta para realizar un producto o un trabajo. Es mucho mejor porque colaboras con los demás y los demás también te aportan y además es mucho más práctica y se te hace más ameno.